Hola, ¿cómo estás? ¿Dónde está? Acá está. Bueno, vamos a revelar el secreto de los números 365 de Nikola Tesla. Esto, bueno, es más que nada para, para la gente que está en la parte ya práctica de, de lo que es esta tecnología y bueno... Es muy simple. Cuando nosotros situamos la sincronía de un carrete de Runcorf en 8 Hz, eh, pasan unas cosas de lo que nosotros denominamos cosas extrañas, fenómenos extraños. Por un lado, eh, bueno, ¿qué pasa cuando sincronizamos un carrete de Runcorf en 8 Hz? Y se multiplican las frecuencias. Por lo tanto, si nosotros sumamos 8 más 8, vamos a llegar a 16. Si sumamos 16 más 16, vamos a llegar a 32. 32 más 32, 64. 64 más 64, 128. Y 128 más 128, 256. Y ahí vamos a frenar qué pasa con el 256 el 256 nos queda como un número central de una frecuencia que emite un dispositivo que tiene dos salidas o sea está emitiendo 256 por una salida y 256 por la otra por lo tanto podemos decir que es una doble fase una doble onda bueno el tema es que si nosotros con un dispositivo le movemos una de las dos frecuencias, o sea, dijimos son dos de 256, y podemos, por ejemplo, aumentarle una de las dos a 259. Cuando hacemos eso, eh, el 256, que es la referencia del punto cero, se ve, bueno, que aparece una onda paralela de fasada, digamos del 256, pero al tener 3 Hz de diferencia, o sea 259, se convierte en una onda binaural. Las ondas binaurales trabajan como por así decirlo para decirlo de alguna manera, burda, como un rallador de queso. Vos cuando apoyás el rallador de queso en el rallador, empieza a salir queso rallado. Bueno, cuando nosotros tenemos. Eh, una dos ondas desfasadas de 3 Hz cada una, se convierten en ondas binaurales y rayan el aéter. Bueno, esas dos precisamente rayan el rango de aéter radiante. Y si nosotros podemos desacelerar una de las dos para que llegue a 253 vamos a estar haciendo lo mismo, pero con el rango de ondas magnéticas de la éter. Entonces, bueno, ese es todo el secreto de Tesla. Eh, una salida de energía fría, como la que he explicado en otros videos, donde una de las dos salidas se le sube 3 Hz la frecuencia o se le baja 3 Hz la frecuencia. La otra va a quedar en 256, mientras que el Runkorf esté sincronizado en 8 Hz. ¿Y qué pasa con estas dos frecuencias? Cuando nosotros hacemos esto, digamos, cuando nosotros generamos las dos frecuencias de 256, estamos trabajando con la apertura del muro de Bloch. La apertura del muro de Bloch es como decir la caja de Pandora, donde se abra el muro de Bloch va a salir la magia, por así decir. Bueno, pero nosotros con ondas binaurales de 256 y 259 vamos a tener una magia y con frecuencias de 256 y 253, vamos a tener otra magia. La magia de la energía radiante crea oxígeno y sus derivados. La magia de la energía magnética crea hidrógeno y sus derivados. O sea, 3, 6 y 9 son el 6 como punto medio de referencia, que es 256, y 3 y 9 son las dos variantes para generar todo tipo de materia, teniendo como materia base el agua, o sea, el hidrógeno del orgón magnético, digamos, de la parte magnética de todo este asunto, y oxígeno de la parte radiante de todo este asunto. Pero bueno, por ahí empieza. Eh, lo que vamos a lograr es también poder sincronizar nuestros aparatos para que trabajen, desde donde tienen que trabajar, por ejemplo, si nosotros queremos frecuencias radiantes de toda clase, tenemos que alterar eh, la, la frecuencia, subirla a 259, una de las dos. Y si queremos trabajar con frecuencias para antigravedad, anillos antigrávicos, tenemos que bajar a 253. La parte del radiante, bueno, es por ejemplo para la carcasa del OVNI, y así generar distintos rangos de energía radiante o magnética. Obviamente esto nos va a llevar a la creación de materia, nos va a llevar a la genética, nos va a llevar a descubrir muchas cosas, y bueno, cosas sanas y cosas no tan sanas. Eh, no, no olviden que Marconi, uno que estuvo jugando con estas cosas, abriendo el monopolo magnético, murió. Y murió por esta razón, o sea, la, la muerte de él fue misteriosa, pero el científico Pierre Luigi Higuina, cuando fue al velorio de Marconi, él dijo que miró su cuerpo y tenía como pelotas negras, pelotas de sangre negra. Bueno, y ahí se dio cuenta que no se había escudado de los efectos radiantes, digamos de las radiaciones nocivas, de abrir un monopolo magnético de manera perturbadora. Justamente nosotros ahora vamos a descubrir cómo trabajar la energía de la éter de manera armónica, para que no nos produzca un malestar o una enfermedad o la misma muerte, las radiaciones salidas de este lugar. Así que bueno, por lo tanto, este es el comienzo de una nueva ciencia, a través de los números 369 dejados por Nicolás Tesla, que él sí descubrió que de la electricidad radiante, o sea, la energía fría, se podía hacer agua, materia y muchas cosas, agrandar o minimizar objetos, invisibilidad, antigravedad, obviamente la cura de todas las enfermedades, eh, la telepatía, la bilocación y un montón de cosas como la teletransportación y viajes en el tiempo, que todas estas cosas, eh, digamos, se ocuparon rápidamente de ocultarlas, ...para que la generación que vino luego no se dé cuenta de, de, de dónde había estado el gran descubrimiento de los años 1900. Así que bueno, hay muchos científicos que, que saben que lo que digo es verdad... ...y hay otros que ya se van a poner a trabajar en esto rápidamente... ...y bueno, también muchas personas que la idea simplemente les va a cerrar sus propias investigaciones... Y con eso van a llevar adelante cada uno su propia investigación. Así que bueno, eso. Eh, te pido que si te gustó el video te suscribas al canal, que le des like. Y bueno, si la idea te cierra quiero que la hagas tuya y que la atesores. Así que bueno, te mando un saludo desde acá de Chile.